hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy <risas> disculpan que me rían porque yo sé que ustedes van a estar imaginando y qué es lo que está haciendo rosy con esa taza y bueno no le voy a mostrar cómo se toma café eh, sí le voy a, a mostrar cómo podemos decorar una tacita, una taza para café y una cucharita para postre o una cucharita para el café. Hoy quiero traerles esta propuesta. Quiero traerles esta propuesta, eh, propuesta que tenía hace mucho en mente por hacerla. Principalmente para mí, para mi uso. Pero también quería compartirla con ustedes. Y gracias a la colaboración de una amiga de Chic Complement. Que en la cajita de descripción voy a dejar su su página de su link de instagram para que la sigan también bueno chicas este este tutorial va a ser un poquito corto no va a ser muy largo y es una colaboración como le dije anteriormente con esa amiga con esa amiga de chic complement y, y claro está el rincón de rosy pues chicas los materiales que vamos a usar, utilizar son todos van a ser reciclados, eso es parte del material que me quedó de, de, del cintillo o, la diadema que, o de la diadema que hicimos anteriormente seguimos con la temática del reciclaje y eso es parte de los cristales y de, la, y de las perlas que me quedaron pues chicas le, pues, les recomiendo que me sigan en mis plataformas tanto como en instagram, en twitter y en nuestro canal, esta ha sido una brisa muy agradable, qué chulo es esa brisa este, bueno les deseo que me sigan en las plataformas digitales tanto como en instagram, como en twitter, como en facebook y en youtube, pues chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal, espero que les guste esta, este, este pequeño este pequeño tutorial que vamos a hacer yo no soy muy experta en esto pero quería hacerlo para mí así quería mostrárselo a ustedes también pues chicas ya saben vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y lo primordial que vamos a que tenemos que tener son nuestras pinzas. vamos a la redonda la de corte y la plana para esto yo voy a ocupar este este alambre Miren. Yo lo tengo en color dorado, pero si ustedes no la tienen en color dorado, pueden usarlo también. Y tengo este que es calibre 24. Si ustedes no tienen calibre 24, pueden usar el 22, pueden usar el 18, pueden usar el 26 también. O, eh, o, o como le dije, el 22. Y si no tienen color dorado, lo pueden usar del color de su preferencia. Tenemos cristales del número 4 y perlitas del número 4 también. Ya saben chicas, es una colaboración de Chic Complement junto al, al Rincón de Rosy para hacerle, hacerle llegar este, de esta belleza y que tengamos a la hora del café un, un, ese momentito agradable y chulo. Eh, y no solamente del café, sino también del té. A todas las chicas que también no toman café. Tomante también pueden pueden hacerle eso a su taza para que también pueda hacer algo diferente y puedan, como ese espacio, ese rinconcito, puede hacerlo puede hacer de su agrado. También es un buen regalo para las madres, ya que se acerca el día de las madres. Bueno, vamos a empezar. Miren, yo voy a colocar esta taza por aquí porque vamos a empezar a trabajar con la cuchara. Vamos a utilizar bastante alambre, yo para la cuchara voy a utilizar alrededor de una yarda de alambre. Vamos a cortar bastante. Aquí está mi pinza de corte. Como le dije anteriormente, vamos a trabajar con alambre y vamos a trabajar simplemente con las pinzas. No vamos a usar ni hilo ni aguja. Guapo ni mostacilla recuerden trabajar trabajar con lo que ustedes tengan recuerden también hacer lo que o sea no tienen que hacerlo obligatoriamente precisamente como yo lo hago pueden ustedes pueden variar pueden ponerle lo que ustedes quieran a esto simplemente quise traer este video a colación y tanto también con la colaboración de chip Complement. Eh, yo este es el proyecto que le hablé anteriormente en la comunidad que vamos a trabajar con chicas que me envíen sus creaciones y quieran compartirlas conmigo en el canal para mostrársela a ustedes bueno miren yo que tengo aquí un, el, el alambre y voy a tomar mi pinza redonda para hacer este pequeño diseño y déjame ponerlo así para que ustedes puedan ver más o menos lo que yo estoy haciendo yo voy a hacer esto dos cuerdas me voy a dar se puede ver más o menos lo que estoy haciendo okay. entonces con mi pinza plana yo quiero hacerle un diseño a esto quiero hacer un diseño y yo voy a hacer esto miren vamos a dar pequeños giros con la pinza plana así okay de esta forma hasta que se haga como en forma de un espiral claro está, no lo vamos a hacer muy grande porque la par, el mango de la cuchara aquí, donde inicia la cuchara no es muy ancho entonces vamos a hacerlo así, de esta forma recuerden, su si mejor es aliada para esto van a ser las pinzas Aquí, lo vamos a dejar ahí. Le di tres vueltas. Así, de esta forma. Ahora yo lo voy a colocar aquí. En mi cuchara. Aquí. Como mi alambre está de este lado. Yo te voy... Vamos a utilizar mucho las manos. Miren. Yo voy a, voy a agarrar mi extremo aquí. Y voy a hacer esto. Aquí vamos a usar un poco de fuerza. Perdón. Miren, aquí vamos a usar un poco de fuerza, como les estaba comentando anteriormente. Miren, tomen sus pinzas, haga un poquito de fuerza y vamos a hacer esto por si se le, se le fue un poquito la la marca, así se le fue un poco el espiral. yo voy a hacer esto de nuevo ven y nos vamos a quedar aquí es muy fácil, simplemente tenemos que dar un poquito de fuerza, pero con amor, sin forzar mucho ahora yo voy a colocar una perla miren y yo quiero que mi perla quede justamente alineada con el círculo de la espiral. ¿Ven? Y vamos a hacer y le damos dos vueltas así, jalando bien el alambre y haciendo un poco de presión. Ahora, si gustan lo pueden hacer de perla entero. Yo le voy a poner un cristal. Porque acuérdense que estamos reciclando. Y recuerden lo que le dije alinear la perla y los cristales, que todo quede en la misma línea, así, miren qué belleza, ahora voy a tomar otra perla y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestro, hasta que nuestro alambre se termine y lo vamos a llevar hasta aquí, hasta aquí que lo vamos a llevar no lo vamos a llevar hasta ahí porque cuando uno agarra la cuchara se va hace un poquito difícil yo, ah, yo lo voy a dejar hasta ahí bien, seguimos aquí voy a tomar otro cristal o oh, otro cristal de cualquier color así y que todo quede lineado todo que quede en la misma línea las perlas y los cristales que queden justamente todo en la misma línea vamos a continuar bien chicas miren para hacer el video un poco más corto ya, y como los pasos son repetidos yo lo adelanto un poco ahora miren a mí me queda ese extremo de ello. lo que yo voy a hacer es voy a hacer lo mismo que hice aquí pero aquí va a quedar un poquito más anchito porque mi mango ya está un poquito más ancho. Recuerden lo que le dije: darle un pequeño estoquecito y esto lo vamos a llevar hasta la parte de abajo. Así, ¿ven? Es muy chulo. Y lo vamos acomodando con las pinzas. También podemos trabajarlo con las manos. No tengan miedo trabajarlo con las manos. Si le queda un poquito, si ustedes sienten que está un poquito abierto, lo que tienen es que simplemente apretarlo. Dándole vuelta hasta llegar a la parte de abajo. Y hacemos esto. Con nuestra pinza aplastamos un poco para asegurarnos que él quede fijo. ¿Ven? Miren qué linda. Qué belleza. Eso es un buen regalo, incluso para regalarle a una amiga, a una compañera de café. Miren qué, bueno. qué belleza. Esto lo vamos a dejar por aquí porque ya terminamos con la cucharita. Y ahora vamos a trabajar con la taza. Vamos a buscar mi taza. Claro. La puse por ahí. Recuerden, vamos a trabajar con este mango. Este mango tenemos que pasar el, el alambre a través de... Vamos a utilizar bastante... Vamos a utilizar a, a alrededor de yarda y media de alambre. Si ustedes lo gustan lo pueden hacer mucho más corto. No pueden, si quieren, no lo no lo, no lo no lo lleven hasta abajo y decórenlo a su gusto. Recuerden, trabajen a su gusto. Aquí yo quiero hacer el mismo patrón que hice aquí en la cuchara. Entonces, como les comenté, sigan nuestras cuentas. Tanto en Instagram como en Twitter y sigan a mi amiga Chic Complement que ella tiene muchas cosas bonitas en su, en su Instagram. Miren. Okay. Vamos a seguir el mismo patrón, esta la un poquito más grandecito porque ustedes ven, ustedes ven el tamaño que tiene nuestra asa. Recuerden que para trabajar con la asa, vamos a tener que usar un poco de fuerza también. Pero un poquito de fuerza, pero con amor. Para que no para que no rompamos nuestra asa. ¿Sí? Así, de esta forma hacemos el espiral. Entonces, apretamos un poquito nuestro espiral y lo aplastamos un poquito así con la pinza miren bien. de esta forma yo creo que está bien ese ancho entonces recuerden lo que le dije en vez de tomar para la izquierda vamos a tomar para, para la derecha y siempre vamos a trabajar con nuestras manos y por eso quizás al principio no lo podamos ver yo voy a apretar aquí recuerden aquí vamos a trabajar un poquito mucho más forzado porque tenemos que pasar a través de la asa Miren, yo hace mucho quería hacer esto de verdad que sí ay yo estoy loca por hacerlo pero no encontraba no me decía no, cómo es que lo voy a hacer de queda y hacemos esto alamos para que nuestro alambre se quede de esta manera fija así ahora ven porque le digo que tenemos que tomar casillas de media para hacer esto y ahora miren estamos en la parte de abajo no vamos a, tras a trasladar hacia esta parte donde inicia la taza aquí así y vamos a hacer esto con la uña así y ahora así para que quede fijo ¿Ven? ¿Cómo queda? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el alambre con cuidado por esta parte miren por esa parte de abajo vamos a levantar un chin si quieren lo puede le pueden lo pueden girar para que pueda para que él pueda darle aquí, aquí. ¿Ven? y vamos a hacer esto Lo vamos a hacer por, el, por aquí arriba para que ustedes lo puedan ver, pero tiene que ser por la parte de abajo. Tiene que ser en la parte de abajo que tiene que entrar para que él quede de manera uniforme. A mí se me está haciendo un poco difícil. Déjame coger la pinza para poder levantarlo. Bien, chicas, miren. Ya pude salir, to tomé la pinza plana, levanté un poco el alambre, ese alambre levanté y entré por la parte de arriba y pasé y pasé la punta del alambre y apreté un poquito no tengan miedo con trabajar el alambre el alambre a menos que ustedes a menos que el alambre sea muy fino si sí se puede romper pero si el alambre es un poquito grueso él no se rompe sí lo que se puede es maltratar pero ustedes con amor y cariño lo pueden otra vez arreglar entonces aquí vamos a hacer lo mismo de tomar cristales y tomar perlas aquí pueden poner tres pueden poner cuatro dos o una como ustedes gusten trabajenlo como ustedes gusten yo voy a poner tres perlas y quiero que mis perlas queden alineadas junto con el mango de la taza así ¿Ven? De esta forma, y vamos a agarrarla aquí. Él queda un poco flojo al principio, pero ustedes, con amor y dándole toques de cariño, él se va a ir arreglando y va apretando, y al final van a tener una belleza así es igual que el. se acuerdan de la de la argolla es igual vamos a trabajar lo mismo aquí estoy poniendo cristales tres recuerden que los cristales y la perla tienen que ir alineadas ¿Ven? y seguimos en, los, en lo mismo recuerden que estamos trabajando con algo de con una taza de cerámica recuerden trabajar con amor el mango para que no se lo vayan no se lo vayan a romper y esto vamos a seguir poniendo nuestros cristales y nuestra perla esto es algo repetido hasta que terminemos por completo. ¿Ven qué lindo? Miren qué bonito. Ese es un regalo que yo misma me voy a hacer ahora para las madres, porque de verdad quería, hace mucho quería intentarlo, quería hacerlo. Para que no tomemos nuestro café o nuestro té de una forma muy diferente y de una forma muy agradable ahora que estamos así en esta cuarentena. ¿Qué dicen? Me mandan sus fotos de sus creaciones cuando la hagan. apretando y hablando bien chicas yo voy a adelantar un poco el vídeo porque como todo es repetido yo lo voy a adelantar un poco hasta que estemos hasta que estemos por aquí hasta que estemos por aquí perdón <ríe> es muy difícil trabajar en la cámara con una lanza de verdad que sí pero espero que todas las hagan ¿verdad? y me envíen también sus creaciones así que vamos a adelantar un poco para que el video no sea muy extenso como le dije es un video de, en, colab en colaboración con una amiga con Chic Complement entren a su instagram les voy a dejar el link de su instagram para que ustedes también la sigan en su, Insta en su instagram y en mi página de instagram voy a dejar también su link de ella así que chicas nos vemos pronto déjenme yo seguir y vamos a tomar café o té de una forma muy diferente. Bien chicas, ¿siguen ahí? <ríe> aquí sigo yo, sí, yo estoy aquí todavía. Miren, aquí sigo yo dándole vuelta y colocando mis cristales y mis perlas. Bien. ¿Sí? Así, de esta forma. Seguimos colocando para terminar casi nos falta solamente una sola vuelta en perlas vamos a dejar hasta ahí para no llevarlo hasta abajo recuerden lo que les dije de apretar con ambas. Vamos apretando una forma muy agradable de tomarnos nuestro té o nuestro café de manera diferente también es un buen regalo para una amiga para las madres para nosotras mismas este va a ser mi regalo de mí para mí de mí para mí ese será mi regalo y de mí para ustedes este, será, este va a ser el regalo de madre que le voy a dar a todas esas chicas que siguen el canal lo vamos a dejar hasta aquí okay. tratan de, de que su alambre me ayude a decidirlo. porque estamos tan acostumbrados a trabajar con hilo okay. así, de esta forma ¿Ven? me queda un un buen poco de, de alambre voy a dar otra vuelta para asegurarla y vamos a hacer nuestro espiral como hicimos en la parte de ah, cuando empezamos, recuerden tomamos nuestra punta hacemos esto despacio y bonito, ¿verdad? tomamos nuestra pinza plana y vamos dando toquecitos. haciendo esto miren chicas primera vez que yo hago esto de verdad que sí pero de verdad quería hacerla no soy una experta si sí he visto vídeo en youtube y felicito a todas estas chicas y a todas esas señoras que hacen que trabajan con el alambre con alambrismo de verdad hacen un trabajo hermoso yo la felicito de verdad que sí Bien, seguimos dándole vuelta a nuestro espiral para terminar de colocarlo en la parte de abajo de nuestra taza así de esta forma y hacemos esto con nuestra pinza recuerden aplastar un poquito aplastar un poquito con nuestras manos, también con nuestras pinzas, así. Y ya nuestra taza, miren qué belleza, junto con la cucharita, está lista. Miren qué belleza. Con materiales que tenemos en casa todavía, ese es el material que me quedó de la diadema o del cintillo del video anterior que, sí, que hicimos anteriormente y esta tacita la tenía guardada aquí que hace mucho tiempo y decía, yo quiero hacerlo pero nunca tenía tiempo bueno pues este es el momento de hacer algo diferente de hacer algo miren de, de poner a volar nuestra creatividad de verdad que sí miren nuestras mejores aliadas hoy en este vídeo fueron las pinzas y nuestras manos claro están bueno chicas, este es el video que vamos a traer en colaboración con Chic Complement Chic Complement y El Rincón de Rosy De verdad muchas gracias a todas esas chicas que, que se quieran unir al, a este proyecto de enviarnos sus videos de sus, de sus creaciones, sus creaciones que tengan autoridades suyas eh, no que sean de otras personas y si son de otras personas que tengan que tengan el permiso para poderlo hacer en, en youtube bueno chicas pues yo espero que este vídeo les haya gustado vamos a tomar café o de una manera muy diferente una forma más agradable de, de agradarnos este momento que no, hace, no lo hacemos nuestro muchas veces bueno chicas pues hasta aquí otra entrega más de Rincón de Rossi. bienvenidas sean las nuevas suscriptoras las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, espero que como cafeteras al fin les guste este video eh, un fuerte abrazo a todas las chicas y gracias por el apoyo a las chicas que se están uniendo a la, comuni a la comunidad, recuerden que para un ser miembro del a las que se quieran unir al canal y ser miembro de, de, del canal recuerden que eso es un aporte que ustedes van a hacer al canal para así ayudar al canal a que compremos material para trabajar y hacerle y seguir haciéndole videitos chulos y videitos hermosos para ustedes así que no me despido hasta otra entrega de rincón de rosy ya saben suscríbanse y síganos dale a la campanita para que youtube le notifique cuando subamos un video nuevo bye